Hola, soy la nutricionista Juliana Celderriaga y el día de hoy quiero recordarles algunas recomendaciones para los pacientes con alguna patología oncológica. Número uno, Lavar bien sus alimentos. Número 2. Recuerden tener un consumo adecuado de proteínas, sea pollo, pescado, pavita, huevo. Adicional, también hay que recordar la forma en cómo vamos a preparar los alimentos. Puede ser al vapor, a la plancha, sudados o guisos. Evitemos lo que son las frituras y alimentos procesados. Y también recordemos mantener una hidratación adecuada. Lo ideal es que tengan 2 litros de líquido al día, sea agua, refrescos naturales o infusiones. Para más recomendaciones, siguen el portal de salud en casa. Gracias.